Bueno, vamos a hablar con la profesional del sector periodístico... ...le que he hecho la convocatoria y bueno, nos informa de muchas cosas interesantes... ...como la que esta noche vamos a vivir aquí, en la Milla de Oro nada más y nada menos... ...hablamos con Pilar Candil, Pilar, buenas noches. Buenas noches. Además, eh? Pues sí, hoy tenemos el segundo capítulo de Memoir esa historia de gastronomía inspirada en todas las vivencias de Diego del Río y yo creo que vamos a vivir una experiencia estupenda esta noche. Y a profesionales, porque esas seis manos son las que van a poner cariño y el amor y la pasión a esos platos, ¿no? Y que viene uno, viene, vamos a recordarlo, de Valladolid y el otro... De... Efectivamente, Daniel Ochoa y Miguel Ángel de la Cruz son los dos cocineros que hoy acompañan a Diego del Río en este Seis Manos, que nos han preparado un menú excepcional. Bueno, a ver si podemos hablar con ellos también para que nos expliquen ellos su experiencia y también cómo es cocinar a seis manos, porque están entre amigos realmente, ellos son, se conocían. Han hecho esta puesta en escena? Efectivamente, ellos se conocen desde hace varios años y congeniaron desde el inicio, han tenido diferentes vivencias juntos y por eso Diego hoy ha querido que le acompañen en esta noche estupenda en Amemoaga aquí en Bojo Club. A disfrutar en pleno y ahora pasaremos a hacer una entrevista también, a ver si nos dejan, que estarán como sí. muy, muy ocupados, vamos ahora con ello, gracias Pilar. Gracias a vosotros. Enhorabuena por tu puesta en escena gracias, gracias. y por todo lo que hacéis, porque realmente hacéis cosas muy bonitas y que hay que enfocarlo así, no a todo lo, también la restauración y a lo que nos gusta a todos y el turismo viene también para disfrutar de estas cosas. La gastronomía es cultura, atrae muchísimo al turismo y por supuesto seguiremos apostando por estos encuentros. Gracias Pilar. Gracias. Miguel Ángel y Dani, aquí los tenemos en este bonito fotogol que han preparado y que vamos a hablar con ellos para conocerle un poquito más de su cocina y sobre todo que, cómo va a ser este cocinar a seis manos. <risa> ¿Qué tal? Bueno, encantado de conocerme en persona. ¿Qué tal? Encantado me encanta vuestro recorrido. Contame un poquito de esta experiencia, cómo surgió todo, porque es amigo además de Diego. Pues somos amigos desde hace muchos años, fíjate que ya cocinamos en Marbella, yo creo que hace ya 10 años, ¿te acuerdas? En aquellas jornadas que hicimos aquí también en, en Marbella y que nos invitó Diego además. Sí, yo, una de las que nos vamos, cuando me lo ofreció Diego ni lo pensé, porque bueno, la experiencia hace años fue muy buena, Diego es un tío que es un crack, como persona, como cocinero, así que... Yo salgo poquísimo de mi casa para hacer nada, la verdad, pero bueno, si lo dice Diego, pues, pues para adelante. Bueno, ¿cómo va a ser este cocinar a seis manos? ¿Va a ser algo de mucha concentración? ¿O sin embargo vaya a tomar un poquito divertido de hacerlo así? Bueno, sobre todo vamos a tratar que la gente se lo pase bien, ¿no? Que al final es para lo que venimos y, y pasarlo también un poco, disfrutar nosotros de nuestra amistad, de vernos otra vez, de reencontrarnos y de cocinar juntos, ¿no? Que es algo que, que teníamos muchas ganas desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la filosofía de vuestra cocina? Bueno, Miguel Ángel hace en la cocina, pues muy arraigada su tierra, muy de interior, él está en una zona rodeada de pinares y pues lo que comes allí es, eh, lo, es te estás comiendo lo que tú, lo que tú ves ¿no? A tu alrededor, yo creo que es un estilo, una filosofía que a mí siempre me ha molado la verdad y bueno. Pues nada de Dani que os puedo decir, pues al final es un poco esa línea de trabajo, ¿no? yo le conozco desde hace muchos años también de, de, de, de, de estar por allí, por, por mi tierra ...y trabaja también en esa, en esa dirección, ¿no?... ...de aprovechar todos los recursos naturales de lo local... ...y también está allí en, en el Escorial... ...es una zona muy bonita, es un entorno natural precioso... ...que ofrece la, la, la sierra, ¿no?... ...cerca de Madrid, Segovia... ...y aprovecha todo eso que tiene allí... ...entonces yo creo que somos cocineros... ...que estamos muy identificados con aprovechar... ...los recursos naturales los dos... ...y que llevamos muchos años haciéndolo... ...mucho antes de que todo esto fuera tendencia... ...y que, y que es nuestra manera de entender la cocina... ...y que seguimos, ¿no, Dani? Así es... ¿Qué es lo que te, más te apasionan a ti, de eso... ...a mí los piñones. los piñones, los piñones porque estamos en, en tierra de, de, de piñones, de pinares... ...los piñones, las piñas verdes, todo lo que ofrece el pinar... ...las hierbitas que cogemos por allí y todo eso que hacemos, que hacemos allí en Valladolid... ...tienes un libro también, ¿no?, que has escrito... Libro, sí. ...hablando de las cosas silvestres, de las plantas silvestres... ...y me ha venido que <risa> un libro, ¿no? de... ...editan, publicamos un libro en el año 2013, fíjate... ...y era un trabajo que hicimos, era con dos amigos botánicos... Entonces, lo que hacíamos era recopilar un poco las hierbitas que teníamos por la zona, elementos vegetales que se podían utilizar en la cocina, lo recogimos y luego hicimos un recetario con eso. Sí, muy, Fue un trabajo muy interesante, muy bonito. ¿Te gusta investigar, innovar, probar sí. planta, a ver si te vale, si no vale? Sí, en ese caso yo creo que estamos un poco a la par, porque al final nos gusta. Sí, como dice Miguel Ángel, bueno, nosotros hace 10 años empezamos a tomar, ¿no? cuando yo estaba incluso en Valladolid allí por su tierra. Ya estamos trabajando sobre este, sobre este tema, ¿no? igual que para él, <coughs> son los piñones, igual que yo creo que a mí, o nuestra cocina, una, una de las cosas que se identifica son las setas, ¿no? Y no solo las variedades más conocidas, sino variedades un poco diferentes y otros usos, ¿no? No solo las setas comen las salteadas y con huevo, que está claro que está buenísimo, pero hay muchas más cosas detrás, ¿no? Se puede, ...se puede trabajar de muchas maneras, en postres... ...bueno, darle, darle una vuelta ¿no? también a lo que tenemos allí, ¿sabes? No, digo que no, se nos vaya, no se nos va Diego, que tenéis que hablarme de esos platos... ...que voy a preparar esta noche... ...así que no te, te ocupamos un ratito... ...para que luego tú sigas con tus cosas... ...ponte aquí en el centro Diego... ...y así ya hablamos contigo también... ...y entre los tres creo que me defináis este, lo que vaya a hacer hoy... ...pues bueno, para pues el final yo creo que ha sido una reunión de, de amigos ¿no?... Hace, ya, ...ya cocinamos hace, hace unos cuantos años y, y bueno, poco pues lo que quería un poco... ...rememorar ¿no?, el, el, bueno, la, ese tiempo que, estoy, que pasamos juntos... ...aparte, a día de hoy son dos referencias a, a nivel de nacional... ...por el estilo de, de cocina que hacen y bueno, porque lo que quería un poco... vuestra la Marbella, que conozcan la, lo que es su, su cocina... ...que se den a conocer y, y bueno, pues qué mejor sitio que, que en Bojo Club". ...esa noche, aunque no vaya a deletar, que baja, que no noche. ...pues con los aperitivos estamos empezando... ...con una, con una ciruela, con un, que es un paté de lechazo... ...con un higo, que es una, una, un buñuelo de morcilla... ...una tosta de, de, de tenera en escabeche... Eh, ...¿qué llamamos más señores?... sabemos eh, eh, también lo que es una, un tartar de lubina con, ...con un ceviche vegetal... ...que vamos a empezar con una sopa de cebada... Con, ...con trucha y un helado de piñones... ...después continuamos con, una, con un huevo... ...con puntillitas y, y setas... y setas. Eh, ...después vamos a continuar con un contramormo de, de atún... Con un, ...con un salmorejo de, de manzana verde y albahaca... ...continuamos después con un rabo de toro... ...rabo de toro con trufa... ...y vamos a acabar con una, con una torrija de, de boletus... ...al final bueno, hemos traído lo que es... ...la zona de norte, la hemos traído aquí a bella... No. es que ya solamente con decirlo la pasión que ponéis en ello sé que me encanta no hay que poner una pasión que, que bueno y, y bueno estar aquí estos tres grandes para mí es uno que podemos entrevistar y de verdad no sé si tenéis pensamiento de hacerlo más seguido este... bueno hemos estado unos cuantos años pues sí, pero pues seguramente que, que repetiremos seguramente si sí sí haciendo mayores entonces hay que ir acortando los plazos no <risa> <Y luego vamos> <risa> a, <risa> nos mandan al asilo no <risa> ...no, pero sí, la no, verdad todo, yo, yo, yo también agradecerles a ellos, ¿no? ...que bueno, pues, pues prácticamente él, por ejemplo, ayer terminó de, de trabajar... ...y, y se vino, Bueno, pues yo que nos he hecho aquí a las tantas y... ...y dan igual well, también, yo no, aquí darle también las gracias a ellos... ¿no? Por, el, ...por el gran esfuerzo que, que han hecho, ¿no? pues ...para estar aquí con, con nosotros hoy. Bueno, tengo que preguntaros también, por ahora que me está tan de moda... ...la cocina 3D, que los cocineros cocinando aquí con maquinaria en 3D... ...y otros en cocina tradicional, apoyando esto... ...como lo veis, cada uno de vosotros lo va a preguntar... A... Yo que al final somos, somos, al final somos tradicionales, ¿no? la, para mí la base de la, de la cocina... Es, ...está metido, como todo el día hoy, ¿no? entre los fuegos, entre, entre el cacharro... ...para mí esa es la, es la esencia de, de la cocina, otro, todavía no la la probado, ...pero bueno, para mí yo me, yo me quedo con la, con la tradición. Yo quizá pues hay una definición, ¿no? lo que se llamó la tercera vía... ...que es como a medio camino entre la tradición y la modernidad... ...pues yo creo que nosotros nos movemos un poco ahí, ¿no? porque... En, ...no llega a ser una cocina contemporánea... ...pero tampoco es tradicional... ...bueno, es una cocina tradicional con una vuelta de tuerca... ...un poco refinada ¿no?... ...y yo creo un poco vamos por ahí ¿no?... ...los tres, lo que yo he probado suyo siempre... No, nosotros lo que hacemos desde que, ya desde hace muchos años, casi desde que empezamos es una cocina muy artesana, sí. O sea, independientemente de que haga plato más tradicional, fíjate que en nuestra casa se come lechazo asado, o lechazo asado a la manera tradicional. Y luego además también proponemos otros menús de gustación quizá un poco más contemporáneos, más modernitos. ¿sí? Pero es todo cocina artesana, o sea, muy tradicional a la hora de elaborar, me refiero, ¿no? El producto local y cocina muy artesana, poca maquinaria, poca historia, sí. Vamos a superar el paladar, como la habéis titulado, que la experiencia supera el paladar. Yo creo que va a ser así. Muchísimas gracias. O dejamos que sigáis con vuestro trabajo, vuestra tarea. Y encantada. Igualmente. Gracias.